Yo soy uh, Ana María Linares y quisiera primero empezar con algunas eh, palabras de introducción hecha por eh, Ivory, que va a ser una presentación para la, el directorio esta tarde. Desafortunadamente, solo va a estar con nosotros una hora. Después de sus comentarios de apertura, tenemos un panel de representantes distinguidos de cuatro instituciones que son nuestros socios. Para concluir, tenemos también la presentación principal del vice director de la red de, desen, de desarrollo de capacidades de evaluación. Ahora, algunos anuncios administrativos pueden formular preguntas en el chat o en Q&A y vamos a luego responder a las preguntas después de las presentaciones. Si no, respondemos por escrito más adelante. También tenemos servicios de interpretación disponibles. Sírvanse a hacer clic en el icono del globo terráqueo y ahí pueden recibir interpretación en cualquiera de los tres idiomas. Y ahora ofrezco el uso de la palabra a Ivory Young. Bueno, para mí es un placer dar la bienvenida con el lanzamiento oficial de la oficina de evaluación de datos. Esta es la oficina de desarrollo de capacidades de evaluación. Es una red para el desarrollo de estas capacidades. Y Rebeca, esta es una entidad que se dedica al fortalecimiento, de los resultados de los programas de desarrollo y sus políticas correspondientes. Esta iniciativa tiene tres objetivos principalmente. Primero, fortalecer las capacidades de evaluación de las instituciones que participan. Segundo, de ofrecer un foro para el intercambio de ideas, conocimientos y buenas prácticas y perspectivas. Y por último, para promover una cultura de evaluación y ampliar el uso de conclusiones basadas en evidencias. También es el resultado de un esfuerzo de la oficina de evaluación y supervisión del BID y también 15 socios de Brasil que incluyen entidades regionales, agencias estatales, bancarias. Aquí vemos los nombres de todos los socios en esta diapositiva. Ahora. Pasando, eh, llegando a esta red, al desarrollo de esta red, no hubiera sido posible sin los esfuerzos críticos de nuestros socios de Brasil. Así que quiero agradecer estas entidades por sus contribuciones. Estamos aquí al inicio de lo que considero un, una colaboración eh, fructífera que va a enriquecer las actividades de nuestras instituciones. Eh, Redeca empieza en Brasil, pero esperamos también difundir los beneficios de esta iniciativa a los demás países de América Latina y en el Caribe. Anticipando esta posibilidad, tenemos la suerte de contar con representantes de ALID también con nosotros. Nosotros agradecemos su participación en este evento y su interés en REDECA. Ahora, sin más, quiero ofrecer el uso de la palabra a nuestro grupo de presentadores. Muchas gracias. Gracias, Ivory. Y ahora pasamos a los panelistas que van a abordar el papel de las evaluaciones en sus respectivas instituciones. Cada panelista tendrá 10 minutos para hacer su presentación. Y por favor, eh, hagan preguntas a través de Q&A. Tenemos primero Sergio Guzmán, presidente del Banco de Minas Gerais y también Presidente de la Asociación Brasilera de Desarrollo, ABDE. Sergio también es director del Comité Ejecutivo de la Asociación Latinoamericana de Instituciones Financieras de Desarrollo. Bienvenido, Sergio. Muchas gracias, Ana María. Es realmente un placer poder incorporarme a, esta, a este diálogo y realmente felicito a todos los socios y las eh, instituciones afiliadas, muchas de las cuales ya forman parte de Redeca. También quiero aprovechar esta oportunidad para ofrecer más información sobre el trabajo que estamos haciendo en Brasil en cuanto a no solo a temas de financiamiento de proyectos de largo plazo y de alto impacto, sino también el papel cíclico de estas instituciones en la mitigación de los efectos de la pandemia de COVID-19. Y en ese sentido, sin eh, las evaluaciones, el monitoreo y los eh, informes de los programas que administramos y operamos, sin esto sería muy difícil conocer y planificar para el futuro y también contar con una mayor comprensión de nuestro papel, nuestro mandato y, y lo, los niveles de desempeño, sobre todo en esa última etapa. Contamos con 31 instituciones financieras y de desarrollo que participan en la Asociación de Instituciones de Finanzas y Desarrollo y como mencioné, algunas Tendrán sus representantes que hablarán hoy y están participando en esta red. También tenemos una fuerte relación con nuestros pares de otras regiones de América Latina. Ya hemos suscrito acuerdos y memorandos de entendimiento con otras entidades y hemos intentado fortalecer y profundizar las lecciones aprendidas derivadas de varias de las entidades en el campo, en Brasil y también del campo de en otros países de América Latina, donde intercambiamos experiencias y oportunidades interesantes, oportunidades de intercambiar estas perspectivas y programas en todos los países en desarrollo en la región. También creemos que los bancos de desarrollo, las agencias correspondientes y todas las demás instituciones financieras que integran nuestra asociación, o desempeñan un papel muy importante en la construcción del futuro. Y ahora quisiera también destacar muchos de los programas y asociaciones que hemos contribuido a desarrollar con los bancos multilaterales, tales como el BID y otros pares que mantienen, se mantienen activos, en la región tenemos la Agencia de Desarrollo de Francia, está el Banco Mundial, la IFC y otros eh, actores, entre ellos la Agencia de Cooperación Alemana, KFW, todos estos grupos, todos estos pares son o mantienen eh, activas eh, relaciones con nosotros, fortaleciendo programas que incluye eh, también participantes del Reino Unido y estamos ya aproximando la, eh, el evento de Glasgow en el 2026 y la misión de monitoreo, evaluación y también de informes a nuestros eh, pares y nuestros socios también se torna sumamente relevante para demostrar los niveles de desempeño en el pasado y la construcción de nuevos programas que están alineados con los objetivos que los, eh, las necesidades de nuestros clientes eh, que se cumplan. Eh, son todos elementos claves para nosotros. Entonces, quisiera felicitar a todos ustedes y los que participan en este evento. Agradezco mucho la invitación de la OBE y aguardamos con mucho entusiasmo poder ampliar el número de socios que formarán parte de esta red, esta red que sigue ampliando a un número mucho más grande en el futuro. Y muchísimas gracias. Gracias, Sergio. Ahora vamos a recibir comentarios de Vinicio Storr, director ejecutivo del Banco de Desarrollo de Minas Gerais. Vinicio, bienvenido. Buenas tardes a todos y muchísimas gracias por la oportunidad de hablar aquí en nombre de BDMG, que forma parte de unas acciones coordinadas por el BID de la oficina de evaluación de Ovi que también ha jugado un papel muy importante en fomentar la, bueno, la transparencia y creo que el BID con eso también contribuye a ampliar esta importante, este importante elemento de trabajo. Ahora voy a hablar eh, en breve sobre el trabajo desarrollado en Minas Gerais, el trabajo de la BDMG y trabajando con respecto al impacto y la metodología de acción que tenemos de las evaluaciones de capacidad, de capaci desarrollo de capacidades de evaluación. Entonces vamos a hablar del desarrollo de BDMG y vamos a hablar también de cómo esto trabaja en conjunto con la industria. Ahora, BDMG es un banco tradicional de Minas Gerais, que ya lleva 59 años, que está en operación, no solo atiende al estado de Minas Gerais, sino también estados eh, vecinos que son importantes en la economía de Brasil. Minas Gerais ocupa una posición estratégica en Brasil con eh, también diferentes áreas del país y con características muy parecidas a los otros, los desafíos que Brasil en general enfrenta. Es, el banco es un banco que está presenta, presente en el 90% de los municipios del estado. Minas Gerais tiene es 100, 764 municipios, la mayoría eh, pequeñas, con solo un eh, representante. Y tenemos un un foco importante en estos municipios con respecto al índice de desarrollo humano y eh, que sigue en evolución. Ahora, él es, es un banco con 429 colaboradores y empezamos a ver desde nuestra con nuestros, eh, nuestros enfoques están muy alineados con los principios de buena eh, gobernanza. Tenemos, estamos ya llegando a, en una distribución de género, igualdad de género. Ya estamos, por ejemplo, llegando a un 45% de personal que son mujeres y, y también colaboradores de alto nivel de, de desempeño y gente muy preparada. 77% tienen un doctorado, maestría o estudios de posgrado. Los desembolsos, que es una medida que se utiliza para entender y conocer nuestro nivel de actividades, batió el récord histórico el año pasado cuando llegó a eh, 13,5 billones de reales y en este año nomás más 780 mil millones y 780 millones con más de 1,500 clientes. Ahora, la cartera del banco de crédito del banco llega a un saldo de 6,12 billones de reales Y 90% está dirigido al sector privado. Durante la pandemia tuvimos un total llegando. El desembolso en el periodo de la pandemia llegó a un desembolso de 3.500 millones de reales atendiendo y brindando servicios a más de 14.000 clientes. Ahora voy a hablar un poco sobre la estrategia del banco y también la visión. La visión como banco es ser una referencia mundial de bancos de desarrollo estatal enfocados en el impacto. Es La idea es de transformar estas iniciativas en realidad y también marcar la, dif la diferencia en la vida de los eh, ciudadanos de Minas Gerais. Ahora, trabajamos con los pilares del banco que es uno de los pilares eh, que nos orienta también for, nos dirigimos a garantizar la sostenibilidad financiera el que trabaja con el banco tiene que mantener esa solidez eh, financiera vinculado y alineado con esa ese eje y también otro orientador y otro elemento que determina el éxito de un banco es el, el pilar del impacto y desarrollo. Maximizar estos dos elementos y estar siempre, es parte, es estar en el centro de nuestra estrategia. En nuestra estrategia. También nos destacamos en ser especialistas en Minas Gerais para generar valor a la sociedad de Minas Gerais. Ahora voy a hablar un poco sobre la sostenibilidad en el monitoreo y evaluación, que son elementos que se coordinan mutuamente y en los últimos años hemos dirigido nuestros esfuerzos a medir las operaciones en relación al impacto el impacto y también avanzar en la evaluación y monitoreo durante la ejecución del proyecto, no solo al final. En el 2015, con el acuerdo de París y la agenda de Addis Abeba, se han hecho esfuerzos para realizar varias acciones y cumplir con objetivos alineados con el fortalecimiento de eh, nuestro trabajo como banco de desarrollo, de, ahí pusimos una serie de, de hitos que marcan el trabajo de eh, BDMG desde el 2016 hasta el momento. Voy a hablar un poco sobre el pasado reciente. En el 2019, 2020 tuvimos avances importantes, aún durante la pandemia. Tuvimos una serie de mecanismos de cooperación técnica con el BID y con otros eh, socios importantes. Tuvimos y ampliamos la, el marco de, por ejemplo, acuerdos de carbono y tuvimos negociaciones y mecanismos interesantes relacionados con el monitoreo y la evaluación. También una serie de factores eh, sobre la sostenibilidad, que son importantes destacar con el banco. Las captaciones, por ejemplo, la captación con el Banco Europeo de 100 millones de euros, que fue una captación importante porque estableció un ciclo completo de, de recaudación de fondos con... Eh, las expectativas de impacto, acciones de los impactos, estas evaluaciones junto con del impacto sobre la sociedad. Fue una captación bastante importante, creando simbólicamente un... simbólicamente demostró nuestra actividad de lograr. Y en el 2020, el BDMG fue signatario del Pacto Global de la ONU. También el, el, recibió el premio de Mejor Banco de Impacto Socioeconómico de Brasil. También recibimos la certificación del marco ODS con la segunda opinión emitida por SustaNalytics también la emisión de títulos sostenibles y la captación de 70 millones de euros para inversiones vinculados con la ODS. También BID Invest emitió estos títulos y fueron de los inversores principales en este emprendimiento. Voy a hablar un poco más sobre el monitoreo y la evaluación y, en la línea de, de es que con respecto la, el desarrollo de la, la estructuración económica social y crear una línea continua de acompañamiento en cuanto a la captación como dije desarrollamos productos financieros desarrollamos productos financieros que podrían ser eficaces y eh, Aumentar la eficacia de financiamiento y en cuanto a la priorización de los indicadores que hay que medir con la ejecución del financiamiento y otros elementos también que puedan medir el impacto de la temática, por ejemplo, del medio ambiente y desarrollo social y finalmente medir los efectos de financiamiento de BDMG en las personas y en el medio ambiente para, de forma práctica y más ideal posible. Ver, por ejemplo, nuestro impacto de actuación como banco con métricas, no solo con di métricas directas, sino también métricas globales que puedan ser comparables. Y el... El foco importante de esta estrategia, seguida por nuestro eh, consejo, eh, tomó eh, todo esto en consideración. Ahora desarrollamos nuestro marco ODS, que tiene dos pilares importantes. Está el pilar social y el pilar de sostenibilidad. Son 17 eh, metas de desarrollo eh, sostenible. elegimos 13 de estos eh, objetivos de desarrollo sostenible eh, para evaluar y valorar nuestro trabajo. Así que logramos mapear eh, nue nuestra cartera y crear un marco de largo plazo para sostener nuestras acciones, tanto de captación como también de monitoreo y de evaluación que se fue y esto fue eh, discutido en los más altos niveles del banco y el lo más eh, ha sido el mapa más importante para medir y priorizar los, eh, los temas también otro punto importante sumamente importante en nuestra estrategia en línea con la eh, los Objetivos de Desarrollo Sostenibles ha sido formar parte de las discusiones globales en materia de sostenibilidad, transparencia y elementos socioambientales de gobernanza. Un factor importante que quiero destacar aquí también era la necesidad de crear asociaciones y contando con las experiencias de diferentes socios en años recientes, se hizo mucho énfasis en alimentar no solo las operaciones técnicas, sino también lograr la participación de órganos y foros de debate importantes alineados con el, estos temas. Y por ejemplo, por ejemplo, con el Pacto Global de la ONU, ya entramos en cooperación técnica con di diferentes entidades importantes también para el BID de lograr otras asociaciones que son fundamentales para nuestros avances de forma rápida con GIZ y otras organizaciones. Por lo tanto, es, ha sido un matrimonio natural. Entre estas entidades, estos socios y nosotros con intercambios de conocimientos, alianzas que han, han pasado ya por una, un proceso de evolución significativo. Establecimos vínculos para seguir avanzando las agendas que muchas veces no tenemos ni el tiempo ni los recursos para invertir en estos esfuerzos. Y, Tuvimos y asignamos los elementos acordados en el Acuerdo de París, también el mecanismo sobre igualdad de género y empoderamiento de mujeres. También entramos en alianza con otros socios. Por ejemplo, la Alianza de Bancos Subnacionales de Desarrollo, que tiene una expectativa bastante alentadora para ayudar con el intercambio de información y crear agendas y ampliar la voz como un banco como nuestro en las discusiones, en los foros internacionales y regionales. Voy a hablar un poco más sobre nuestras expectativas de la red de K. La ampliación cuando vemos el, la ampliación del grupo BID, en, eh, para nosotros es una acción importante y creemos que estas acciones conjuntas van a fortalecer las prácticas de transparencia con una actuación más eh, amplia en las evaluaciones, analizadas por elementos externos y también abre un camino para compartir experiencias e intercambiar ideas. Y trabajar en un proyecto pionero que, por lo menos para nuestra región, en América Latina y el Caribe, forma, de forma conjunta, es un trabajo pionero que se puede ampliar con la actuación de la BDMG. Estamos súper contentos de formar parte de esta red y muchísimas gracias por su Atención. Sí, muchas gracias, eh, Vinicio. Gracias por habernos ofrecido una presentación tan interesante. Ahora pasamos a Víctor Pinadía, superintendente del área de planificación estratégica de BNDES. Muchas gracias, Ana María. Y gracias por haberme invitado a poder compartir las experiencias de BNDES. Aquí ofrezco algunas eh, diapositivas. La primera diapositiva, que la voy a saltar. La segunda se va a concentrar en la historia del monitoreo y evaluación aquí en BNDs. Ya llevamos poco más de 10 años en este camino y la historia se inicia con una iniciativa interna del banco y ha sido impulsada por eh, varios eh, órganos eh, en Brasil. Entonces comienza con una agenda, con eh, evaluaciones externas, evaluación de impacto hecha por la misma sociedad. Y hoy pasamos a hacer un eh, proyecto que ha agregado valor al banco. Entonces, entre el 2010 en adelante, Hemos visto varios eh, impactos mensurables sobre, por ejemplo, y, y esto tiene mucha relación con el hecho que este tiene que ver con amparo y apoyo al trabajador. Se creó esta entidad en el 2011, la creación de la unidad de monitoreo y evaluación, luego el proyecto corporativo de efectividad, dando más transparencia a la agenda que a veces se confunde con la agenda de transparencia, pero aquí en, entrega mucho en cuanto a la transparencia, mucha información del banco. Y es en el 2015 ya se estableció una política de monitoreo y evaluación en el primer informe de efectividad es un informe que recopila indicadores de varios años, eh, resultados acerca de la eficacia, efectividad. Por ejemplo, cuántos mecanismos han sido generados, cuántos kilómetros, cuántos eh, y cuántos lograron los de los vendedores, lograron obtener créditos del banco. Después se crió, eh, se creó el departamento en donde se colocó en todas las operaciones del banco una lógica organizada en términos de los cuadros de resultados, por ejemplo. Voy a hablar un poco más en detalle sobre esto, pero en el 2017 tuvimos con fuerte apoyo de la, del director directorio, donde se convirtió el esfuerzo en indicador de planificación estratégica, que fue un objetivo de la institución, que todas estas políticas, todas el monitoreo de todas las operaciones se concretara así. En 2018, 2019 y adelante, tenemos ya marcos de proceso. Tenemos un proceso de gobernanza muy importante para todos nosotros para poder organizar y así dar credibilidad y continuidad a los procesos. Continuamos llevando a cabo una evaluación de efectividad. Ya para entonces tenemos cuatro informes de efectividad, todos ellos disponibles en nuestro site. Y el último marco es que el año pasado... Creamos un asunto muy fuerte. Todas nuestras empresas consultaron nuestro sitio web y de ese vimos cuáles son las empresas que en estos últimos años han teniendo más eficacia. Tenemos un panel que marca. ¿Cuánto desembolsó el banco para ellas? ¿Tenemos indicadores de eficacia en el planeamiento corporativo? ¿Cuánto es por eficiencia? y ¿Cuántos indicadores de entregas de impacto que nosotros tenemos para cada uno de estos? Así es que el mensaje que sacamos de esto es que comenzamos con una estructura pequeña, creció... Tuvimos mucha lucha interna para poder establecer procesos de gobernanza. Lo logramos, avanzamos mucho en ello. La gobernanza es esencial para que no se pierda con el tiempo, para que la gente no dé marcha atrás. Y es una agenda que aquí empieza un poco con una presión externa de órganos de control, pero después se convierte en un gran valor de la institución. En la siguiente lámina, Ahí vamos a hablar de qué es lo que hacemos en nuestra actividad cotidiana en cuanto a evaluación dentro del banco. El primer pilar que tenemos en este, que es nuestro proceso, que se llama sistema de promoción de efectividad del BINDES, es ese análisis exante, el monitoreo y autoevaluación de los resultados. El banco BINDES, por ser un banco grande, un banco nacional de gran tamaño, tenemos operaciones directas y operaciones indirectas que se hacen a través de agentes financieros, o sea, a través de otros bancos transfiriendo los recursos. En las grandes operaciones directas tenemos un sistema de cuadros, es una organización en términos de objetivos, indicadores y metas que se fijan para cada proyecto. Si vamos a financiar una hidroeléctrica, ¿cuál es mi, mi objetivo? Contribuir, por ejemplo a lo que es proporcionar energía renovable en la matriz energética brasileña. Entonces, ese es el objetivo y con indicadores voy a medir cuántos megavatios, cuándo se entregan, etcétera. Tengo indicadores metas y el tiempo que nos lleva a hacerlo. Esto se hace para los grandes proyectos, proyectos en los que ya fuimos directamente. Para aquellos programas que en realidad se forman por operaciones menores, centenas, millares de operaciones, utilizamos estos cuadros de teoría de cambio. Eso lo conocemos por otros nombres, cuadro lógico, lógica de intervención. Lo conocemos por diferentes nombres, pero tengo que identificar el problema que se va a resolver. Se va a identificar la causa, se va a identificar por dónde voy a pasar, qué voy a emitir y si el instrumento que voy a utilizar para resolver el problema es el mejor. Si ya se hizo antes, si hay aprendizaje y en cierta forma tenemos indicadores. Pero aquí lo que hago es agrupar operaciones. Bien, finalmente con la operación, cuando ya está lista, lo que hago es hacer una reflexión con una evaluación de efectividad, se crea la escuela para poder llevar a cabo una evaluación por el mismo equipo operativo que llevó a cabo el proyecto. No es una autoevaluación con independencia, es simplemente una reflexión de punta del gestor que está ejecutando la operación. Y para ganar independencia en este sistema tenemos que llevar a cabo evaluación de efectividad. Y aquí siempre que es posible voy a tratar de aislar, y eso señalo siempre que es posible, es un informe que prepara el equipo de desarrollo o por equipos externos, ya sean socios, instituciones, universidades, es un informe de evaluación de efectividad y ellos son los que nos ayudan a elaborar la evaluación para poder alimentar entonces ese círculo de planificación del banco para poder entonces cerrarlo en términos de, de política pública. Y finalmente, el tercer pilar, tenemos un pilar que es el uso de información, es la difusión de los resultados de esos productos. Todas las evaluaciones son públicas, con resultados positivos o no. Nuestro panel de ODS es público, los desembolsos son públicos y muchos de los investigadores que nos ayudan en evaluaciones anteriores tienen acceso a los microdatos y pueden llevar a cabo evaluaciones independientes. Tenemos eh, control Distribución, también los datos de la gente que usa los datos para evaluación, todo eso es consolidado. Entonces, el sistema ya salió, tenemos un círculo de evaluación de dos años que ya tiene la primera vuelta completa, ya estamos en el segundo ciclo y la idea siempre es retroalimentar la planificación estratégica de largo plazo del banco y el desarrollo de productos. El último, el slide, por favor. ¿Lo que nosotros esperamos de los beneficios de esta red? Bueno, lo que esperamos es siempre lo aprendido, las lecciones aprendidas con este intercambio de experiencias. Para BINDES es importante, no solamente esta red, junto con las entidades nacionales, y subregionales en Brasil, sino que también lidiamos con los socios externos. El banco, así como BDMG, lleva a cabo captaciones externas. Como han señalado en esta conversación, es importante para nosotros el intercambio de información. Necesitamos difundir más nuestra evaluación. Nos parece que esta red es un instrumento favorable para ello, e inclusive para poder mejorar nuestro patrón de evaluación. En aquello que pudiera ser necesario compartir datos técnicos, siempre queremos estar cerca del límite de lo que se hace en cuanto a investigación, investigación aplicada para estas evaluaciones y llevar a cabo evaluaciones en conjunto. Sabemos que muchas veces tenemos superposición de políticas públicas y por eso consideramos que Es esencial que cuando nosotros actuamos con otros tenemos que intentar evaluar conjuntamente y poder aislar el impacto de cada instrumento y siempre adecuar los instrumentos a la necesidad del problema que queremos resolver. Y para concluir. Este es el mensaje que quiero dejar, que contribuimos con el desarrollo de capacidades y de la cultura de evaluación del país, realizando estas evaluaciones en conjunto. Y felicito por la creación de esta red, porque es aún precario en términos de, de Brasil. Así es que ese es el mensaje que quiero dejarles y felicitarles por el lanzamiento de la red. Gracias. Muchas gracias, Víctor. sumamente interesante una presentación muy completa. Gracias, lo agradecemos. Y ahora pasamos al último panelista, Luis Alberto Esteves, economista en jefe del Banco del Nordeste de Brasil. Bienvenido, Luis. Los intérpretes se disculpan, pero no se le escucha bien al señor. Lo lamentamos, pero el audio no nos permite hacer la interpretación. Luis Alberto, perdón por interrumpir, no te podemos escuchar bien. Quizá puedas subir el volumen, no sé, pero no, te, no se te escucha bien. Creo que es mejor. El Banco de Nordeste tiene una larga tradición en la evaluación de políticas públicas. Aún en otras oportunidades, en cooperación con el banco mismo, con el BID. Los intérpretes se disculpan, trataremos de hacer lo mejor posible, pero no tiene buen audio Luis Alberto Esteves. Se corta mucho la comunicación. Lo que quiero hablar con ustedes aquí el día de hoy es lo que hemos aprendido y lo que es interesante de ahora en adelante para poder intentar llevar a cabo un esfuerzo y poder encontrar la dirección hacia donde queremos llevar esto. Perdón, los intérpretes se disculpan, pero el sonido de Luis Alberto no nos permite hacer un trabajo de interpretación. métricas que debe ser que acaba experiencia que muy común, es normal, Avaliação de política pública pode ser feita pela academia, internamente pelos bancos, pelos governos, pelos órgãos de controle externo. Só que é, o que a gente acaba observando é que é usada uma miríade enorme de indicadores: né? impacto sobre emprego, impacto sobre renda, impacto sobre produtividade total de fatores, produtividade do trabalho. Esto es sumamente complicado porque cuando llegamos a transformar esa evaluación en mejoría, mejoría de ejecución de política de impacto, tenemos esas informaciones, impactos diferenciados y muchas veces el objetivo práctico, que es mejorar políticas, no es alcanzado porque el parámetro o la métrica que se utiliza no es conocida. Les voy a dar un ejemplo. Si llevamos a cabo una evaluación de productividad, productividad total de factores, eso es un parámetro muy importante para economía, para aumentar el ingreso per cápita, para poder considerar esos factores. Y el problema es que muchas personas en el área de servicios bancarios, nos disculpamos de nuevo los intérpretes, pero... Se está cortando su sonido. La política pública acaba contribuindo muy poco. Entonces, acho que a gente tem que caminhar, un primer desafío, para una métrica común y una homogeneización y padronización de indicadores, de targets. O pessoal tem discutido ODS, yo acho que es una boa iniciativa. Me parece que es una buena iniciativa para poder mejorar la evaluación en lo que toca a los objetivos de ODS, es algo que todos conocen. Y creo que sería un impulso importante. Segundo punto, de nuevo. Los intérpretes, de nuevo, se disculpan. Eh, instituciones bancarias, instituciones financieras, ¿no? Entonces, eh, de alguna manera, usted ya tiene un, un conjunto de direccionadores para seleccionar operaciones, ¿no? Y básicamente es, es aquella cosa de banco mismo. Eh, los 5 Cs do crédito, análisis de riesgo, screening de riesgo de crédito. Esas son las características básicas de los sistemas bancarios. ¿no? Es claro que cuando a gente trabaja con banco de desenvolvimento Esas hay... son las características básicas. Y como cualquier otro banco tenemos que seguir los indicadores de Basilea. Toda esta conversación con el riesgo de crédito, el, el tamizaje del crédito, todo eso es importante. Y en nuestro caso, para poder atender y poder alcanzar los impactos deseados, quizás es necesario proceder a la selección de las operaciones en otra selección. Y algo de lo que hemos hablado es lo mismo que tienen ustedes en cuanto a calificación de crédito, el crédito rating, ustedes tienen algo parecido para poder medir el impacto, como si fuera una calificación de impacto para cada operación. Y eso no es nada trivial. Eso depende de cómo se maneja como institución, cómo se ha trabajado. Tenemos bancos de segundo piso que trabajan en operaciones más estructuradas y eso de gran importe quizás sea no más fácil sino menos complicado que otros bancos que son de primer piso. En Brasil tenemos instituciones muy pequeñas que llevan a cabo una cantidad enorme de operaciones y queda muy complicado saber qué operación tiene más impacto. La pregunta es si tenemos operaciones que se hablan en términos de métricas, de análisis de riesgo de tamizaje. Y si esa es otra dimensión importante como impacto, ¿cómo puedo marcar esa diferenciación? Lo importante sería que cambiásemos como estructura la política de evaluación y pudiéramos dar respuestas para esas preguntas. Respuestas que no son tan simples de llevar a cabo con un gerente de banco, una gerencia bancaria. Para tener un sistema conjunto de parámetros, y logremos dar una respuesta que es una operación exante, tenemos más probabilidad de crear el impacto deseado. Y es la mayoría, la gran mayoría de las personas del sistema bancario que conocen ese sistema y ese servicio innovador. El tercer punto es que esa evaluación debe ser capaz, capaz de crear otras sinergias. No solo en Brasil, sino en el mundo entero es la gran dificultad de los, lo que enfrentan los bancos de desarrollo por la participación de los tesoros en la mayoría de los países que enfrentan dificultades con restricciones. No es muy diferente en Brasil. Una vez más, los intérpretes se disculpan. El audio de Luis Alberto Esteves no es bueno y no nos permite hacer nuestro trabajo. Y los bancos deben buscar, eh, funding, ¿no? Eh, fund, inclusive para eh, financiamiento de proyectos de impacto. A pregunta es: ¿cómo é es que você mensura y cómo é es que você reporta para investidores potenciales? Los intérpretes se disculpan, la calidad del audio nos obliga a interrumpir los servicios de interpretación. Reanudamos tan pronto sea posible. Quizá ese sea otro papel importante el sistema de evaluación para poder lograr garantizar más energía y así dar posibilidad de una evaluación de cartera que pueda dar la claridad necesaria a los inversionistas que puedan pasar a Bonds para financiar ese tipo de operación. Y un cuarto y último punto que creo es evaluación y que es importante. Y estamos hablando de ODS. Estamos hablando de aspectos de dimensión social. Algo que es pertinente y podemos considerar hasta qué punto las instituciones logran familiarizarse con todos los productos que son necesarios para garantizar esto. Por ejemplo, inclusión bancaria y financiera, personas más pobres y su inclusión, personas con menor acceso a crédito. Parte de la literatura empírica más reciente ha demostrado que una gran parte de esa falta de inclusión bancaria financiera muchas veces es debido a veces, ya sea por política o por cuenta del acceso a crédito o del modelo de riesgo que está siendo utilizado. Entonces, por ejemplo, muchas de las mujeres no tienen acceso a la bancarización o a los servicios financieros porque no consideran los servicios que han sido disponibilizados y que simplemente son adecuados por varias razones. Y en eso quizá tengamos que cambiar un poco a una cuarta dimensión de las evaluaciones de política. De hecho, comenzar a llevar a cabo experimentos aleatorios compartamentales para crear productos mejores y más adecuados y una gran mayoría de personas en los países en desarrollo que no tienen acceso. Y mucho de ese acceso es esencialmente porque todos los protocolos, todos los modelos, Todas las especificaciones de concesión de crédito históricamente de alguna manera u otra pueden dejar fuera personas del sistema. Y me parece que ese es un enorme desafío que enfrentamos para nuestras instituciones en el sistema de evaluación para poder alcanzar ese objetivo de diseñar productos más adecuados. Y más inclusivos para la población. Eso sería esencialmente lo que quería compartir con ustedes. Muchas gracias, Luis Alberto. Muchas gracias por tus palabras sumamente interesantes y nos da lugar a muchos pensamientos. Quiero agradecer a todos los penalistas por las palabras y presentaciones y lo que queda claro de estas presentaciones es que hay mucho que ya se está haciendo en las instituciones, en el Banco para el Desarrollo y los organismos de agencias en Brasil en cuanto a evaluación. Eso significa que hay mucho sobre lo que podemos fundar y construir y que puede ser compartido entre los socios para un aprendizaje mutuo. Por lo tanto, para nosotros parece ser como un terreno muy rico en el cual podemos empezar con esta red. Así es que, una vez más, gracias a todos ustedes. Y sin más demora, ahora quisiera presentar a nuestro orador magistral, Sven Harten, director adjunto del Instituto Alemán para Evaluación del Desarrollo. Y él va a hablar sobre la importancia de la evaluación para los resultados en desarrollo. Bienvenidos, Sven. Muchas gracias, Ana María, y gracias, Ivory, por esta invitación. Y quisiera empezar con una enorme felicitación. Me parece que es una iniciativa extraordinaria, es oportuna y es sumamente importante y realmente me ha impresionado mucho la cantidad de, de instituciones de esta gran red que ya han montado ustedes. Así es que en nombre de Deval y de Alemania, de la Cooperación Bilateral para el Desarrollo en Alemania, les deseo a ustedes lo mejor y estamos a su disposición para poder ayudar a trabajar, a extender el conocimiento, pero también para aprender. Como los oradores previos han mostrado, hay tanto que aprender de Brasil. Por lo tanto, me siento como si esta fuese una enorme lección de humildad el que me hayan seleccionado para esta presentación magistral. Y muchas gracias por la invitación. Realmente es impresionante por el trabajo que he hecho en el pasado en la región. Tuve la oportunidad con la Corporación Financiera de viajar varias veces a Brasil y especialmente también en servicios financieros y ver la gran labor que se está desarrollando ahí para mantenernos involucrados y, y con mucho gusto llevaremos a cabo un intercambio y podremos aprender los unos de los otros. El día de hoy voy a hablar un poco sobre la importancia de la evaluación para los resultados en el desarrollo. Debo admitir que este es un poco un desarrollo y un desafío. Viendo todo este público, participantes, de expertos, colegas de gran conocimiento aquí, es como predicar ante lo que no debemos hacer. Hay puntos muy interesantes, principalmente para ustedes. Mi presentación está estructurada y voy a comenzar con algunos elementos básicos en esta reunión virtual o el público para poder proceder con evaluación en vez de predicarles a los conversos. Voy a aumentar y en algún momento llegaremos a hablar en términos más técnicos, pero espero concluir en mi presentación con algunos puntos interesantes sobre comunicación. Bien, permítanme entonces empezar con algunos mensajes que son verdaderamente importantes para mí. En primer lugar, como saben ustedes, en la sesión virtual pueden ustedes dar seguimiento a algunos aspectos clave que quiero compartir con ustedes. En primer lugar, los socios en esa red nos encontramos en un entorno que plantea riesgos e incierto. Y podríamos en cierta medida compararlo con empresas que recién empiezan a funcionar. Creo que todos hemos tenido grandes éxitos, pero a veces todos podemos aprender y demostrar, probar cosas. Así es que este es el negocio en el que nos encontramos. Y especialmente los socios de los bancos para el desarrollo en los que están ustedes, no es fácil. Así es que el tener esta plataforma para intercambiar experiencias es tan importante y creo sumamente útil. También el siguiente punto que quiero mencionar y que ya fue señalado por Luis es que si estamos trabajando con estos fondos públicos, tenemos la interrogante sobre legitimidad y rendición de cuentas. Necesitamos mostrar resultados, necesitamos mostrar impactos para poder cerciorarnos que nadie cierre esa cuenta de financiamiento y alguien que esté sentado con un donante bilateral, con donantes internacionales, a los que les gusta ver un fuerte sistema de monitoreo y evaluación y las organizaciones con las que colaboran y trabajan y eso puede ayudar en el futuro. El siguiente punto, que es la Agenda 2030, los ODS, todos ustedes, todos los oradores previos lo mencionaron y es impresionante todo lo que está sucediendo. Por lo tanto, Víctor, por ejemplo, Vinicio, que se refirieron resaltando lo que han estado haciendo en cuestión de los ODS. Así es que ahora lo que tenemos que hacer es medir y especialmente evaluar cómo podemos alcanzar esos resultados. Y voy a hablar un poco más sobre esto en unas cuantas diapositivas más adelante. Y después el compartir el conocimiento. Todos podemos llegar a ser mejores en esto. Todos podemos aprender los unos de los otros. Y yo tendría curiosidad en escuchar de ustedes y poder aprender. Así es que felicitaciones por esta extraordinaria plataforma. Ahora también en cuestiones más técnicas voy a hablar sobre impactos, evaluaciones de impactos aleatorias utilizando experimentos, haciendo RCTs. Así es que para algunas cuestiones ese es el patrón de oro y es algo que las instituciones avanzadas tienen que añadir en su cartera pero no queremos depender solamente de una herramienta. Hay mucho más ahí que existe para evaluación si habremos de mejorar nuestras operaciones. Y finalmente, una de mis favoritas es que la evaluación no debe convertirse en una carga. Si se hace correctamente, no es una carga. Yo he visto de primera mano que puede ayudar en las operaciones, puede ayudar a los socios, puede ayudar a los clientes. Hemos escuchado de los oradores previos, como ya plantearon ideas muy buenas, pasando de calificaciones de crédito a calificaciones de impacto. Y esa es una muy buena idea para impacto, algo que puede ser muy bueno para sus clientes y también estudios experimentales donde fijamos la línea de base. Bueno, muy cerca a la investigación de mercado. Así es que hay que pensar en evaluación, no como una carga, sino concentrémonos todos juntos en cómo podemos hacer que esto se convierta en algo que funciona y que contribuye con valor a nuestros socios. Estos son algunos de los mensajes clave. No necesito realmente explicarles qué es una evaluación. Pero la clave de lo que quiero señalar aquí tiene que ver con un análisis sistemático de algo, algo sistemático, estructurado, que se analiza. Y la segunda realmente es algo que quiero resaltar. Y es que de esa base empírica sacamos conclusiones y así llegamos a obtener recomendaciones. Y para esas recomendaciones necesitamos entender el negocio, necesitamos saber qué es lo que funciona y qué no, para que podamos no trabajar en una torre de marfil, sino que realmente de alguna manera poder ponernos a trabajar en ello, manos a la masa, para poder aprender y hacer salir adelante con estas operaciones y poder resolver estas cuestiones de legitimidad. Bien, para algunos de ustedes quizá podamos dar una marcha atrás. ¿Por qué preocuparnos por la evaluación? ¿Por qué importa? Bueno, a veces vemos los resultados, pero la pregunta aquí es la atribución de acciones. Realmente necesitamos la evaluación para poder averiguar más sobre esto y poder aprender. En el campo de desarrollo para cooperación para el desarrollo, ya les dije que en Europa y en Estados Unidos y en cierta medida en partes de América Latina, hay un gran debate sobre la efectividad del desarrollo, la cooperación para el desarrollo, los bancos para el desarrollo, la cooperación financiera y evaluación que yo considero realmente una herramienta que nos ayuda a superar el conocimiento para poder aprender y a final de cuentas poder mostrar la efectividad de lo que estamos haciendo. Esto ya lo tenía yo en mis mensajes clave. Ya les había dicho que es un negocio que plantea riesgos y como evaluadores podemos ayudar a este caballero o a esta dama a que no se caiga y no se la coman los tiburones. Y a propósito medalla de oro para Brasil en surfing, muy impresionante, los felicito por ello. Y necesitamos evaluaciones para poder aprender y así evitar errores. Como dije antes, la evaluación es un enfoque sistemático y estructurado para ello. Las instituciones que cuentan con un buen sistema de monitoreo y evaluación, a final de cuentas son más eficaces y están entonces reduciendo el riesgo de repetir un error. Cometer un error no es un problema, pero sí necesitamos un sistema de manejo de conocimiento para poder evitarlos y repetirlos. Y como dije antes, tenemos este mensaje que es hacia dónde se dirigió el dinero, a dónde va el dinero. Junto con el monitoreo y evaluación, podemos darle seguimiento a eso para brindar datos y evidencia. Bueno, entonces, ¿cuál fue la respuesta de Alemania al fortalecimiento de sistemas de evaluación? Bueno, en el 2000... Entonces se estableció un instituto independiente. Es un instituto federal de investigaciones que se centra en estos temas. Nosotros somos investigadores, científicos, pero solo consideramos la cooperación en materia de desarrollo. Son estas las evaluaciones y queremos ampliar la eficacia y la legitimidad. Y al final, los informes son remitidos a los parlamentarios, al parlamento, luego se publican. Así que esperemos ser lo más transparente posible. Y además de las evaluaciones, que es nuestro trabajo medular, también trabajamos en el desarrollo de normas, refinando los métodos de evaluación y las normas. Y también trabajamos en el proyecto SD el desarrollo de las capacidades de evaluación. Pero no estamos eh, solos en esto. Con el inicio de esta red, vimos que nadie trabaja de forma eh, unilateral en las instituciones, sino que todos formamos parte de un sistema, el sistema internacional y también regional. En América Latina, por ejemplo, cuando realizamos evaluaciones, tenemos que considerar la evaluación así como si fuera un sistema. Tenemos que considerar las diferentes partes interesadas y los diferentes niveles de conocimientos, empezando con los académicos hasta la sociedad civil y áreas de especialización. Y estos son los temas que debemos considerar. Y así como, y quería destacar otro aspecto. En este momento... Estamos trabajando en un programa de capacitación para gerentes de evaluación de Flaxo y esto podría ser algo interesante en el futuro. En este momento es en español que se brinda el curso. Por lo tanto, a través de, las, de esta presentación, quiero dejarles estos mensajes que independientemente de que sea un banco de desarrollo o un donante bilateral, nuestro, el negocio puede ser arriesgado y tenemos que demostrar resultados. Y para lograr esto, es fundamental considerar las eh, capacidades de desarrollo, los métodos eh, de desarrollo y las normas también de las entidades. Ahora vamos a hablar de la Agenda 2030 y los eh, Objetivos de Desarrollo de Milenio. Así que eh, entonces, estos son los resultados eh, recientes del informe sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible provenientes de Brasil. Pero aquí la interrogante es, hablando de los resultados, preguntamos también por qué, cómo podemos eh, contribuir en nuestro contexto para conocer mejor y saber los orígenes y dónde provienen los resultados. Entonces, empezamos con los criterios de evaluación de la OCDE. Y quería destacar aquí lo siguiente. Junto con algunos otros socios, UNICEF y EDA, tenemos un curso para cómo integrar los objetivos de desarrollo sostenible. Y muchos hablaron, por ejemplo, la experiencia de Bendes sobre el monitoreo de los indicadores de eh, ODS. Y muchos de ustedes seguramente hacen algo parecido, donde realizamos evaluaciones. ¿Y cómo se realiza? Bueno, para algunos que quieren empezar esta, esta, esta iniciativa, es que tenemos que tomar los principios de la Agenda 2030, aquí vemos a la izquierda, y agregar algunas preguntas de evaluación al trabajo que ya se está realizando y podemos ver. Y algunos no tan poco conectados con lo que ya están preguntando, examinando estos principios. Esto creo que puede ser un buen punto de partida. No tenemos que evaluar todos los objetivos de desarrollo sostenible, todas las metas, todos los indicadores, pero empecemos de forma pragmática y uno, a medida que va avanzando, puede ser cada vez más ambicioso. Algunos países empiezan con una plena evaluación, pero estos son casos avanzados. No necesitan empezar a ese nivel. Quería destacar este menú que ven y voy a compartir las transparencias al final del taller. Y ahí verán las eh, referencias. Aquí está el menú y el curso. Otro tema que quería destacar aquí. Eh, quería referirme a las normas de evaluación en América, para América Latina, que desarrollamos con la RELAC y expert, otros expertos en la región. El contenido está disponible en español, portugués y en inglés. Y aquí pueden ver el enfoque en evaluaciones y también la evaluación rigurosa, por ejemplo, también la eh, ad adecuada comprensión cultural, relevancia y utilidad son las últimas dos dimensiones. Son temas que a lo mejor valen la pena consultar o lo habrán notado ya, pero esto junto con las, los objetivos de desarrollo sostenible, la agenda 2030, creo que contamos con un excelente marco. Hay muchos requisitos, pero preguntamos dónde estamos, dónde estamos eh, ubicados en este momento. Y siguiendo los trabajos impresionantes que han hecho, ¿cuál es el tema y cuáles son las áreas que podemos mejorar? Y esto, creo que esto también lo mencionó Juan Luis, que las evaluaciones no siempre son suficientemente rigurosas. A veces hay demasiado énfasis en el tema de la rendición de cuentas y menos énfasis en las lecciones aprendidas. Y otro tema importante es que como evaluadores tenemos que poder comunicar de una manera más eficaz y mejor. Así que vamos a hablar de, de, de no sé si habrán notado que tenemos los premios Nobel. Michael Kramer, Dulfo y Benergy que ganaron este premio en las ciencias económicas. Y este, aquí esto representa al patrón oro que nos guía desde el inicio. Ahora, por supuesto, esto es algo más avanzado, pero es algo que quisiéramos tener en nuestra cartera. Muchos de ustedes Saben que con un grupo de control y de tratamiento se pueden medir las diferencias entre ambos grupos. Sin embargo, en muchos de estos eh, mecanismos hay una, está la caja negra y como evaluadores tenemos que responder a la pregunta de no solo cuánto, sino cómo y estas evaluaciones de impacto eh, rigurosas no constituyen la única caja en la herramienta, porque cuando uno solo tiene un martillo, todo parece un clavo. Así que aquí quiero llamar la atención al de, de, de, de hecho que tenemos eh, muchas, eh, muchas herramientas que deberíamos utilizar de manera estratégica y conjunta para responder a las preguntas que surjan. A veces queremos hacer una evaluación de impactos. Otras veces queremos hacer una evaluación de procesos. Y además de esto, como evaluadores tenemos, por ejemplo, el, el enfoque en la recopilación de datos y cómo podemos lograr el, la utilización óptima de este contenido. Ahora, en Brasil, es un, Brasil es un país bastante avanzado y cuentan con excelentes recursos humanos y también recursos en el sector académico. Y por lo tanto, hay que, por ejemplo, recurrir a la a Mega, megadata y también de, de el aprendizaje de máquinas. Aquí tenemos un ejemplo donde vemos la conexión entre diferentes conceptos con múltiples eh, textos. Evidentemente, Brasil, aquí tenemos con datos satelitales eh, vistas de la selva amazónica, por ejemplo, varias eh, perspectivas de la selva. Y si uno quiere ser aún más ambicioso, pueden realizar Evaluaciones de impacto, impactos específicos, donde, por ejemplo, se van alineando las, eh, las áreas de control y de tratamiento y notar los cambios en esas áreas específicas. Y otro tema en, que, que también refleja, por ejemplo, el hecho de que tantas personas utilizan los teléfonos móviles, esto podría ser una enorme oportunidad de generar valor agregado para el beneficio del cliente y lograr el monitoreo y la evaluación para adquirir algunas perspectivas de lo que las personas están haciendo y qué productos utilizan. Y sobre para muchos de los clientes, además de los operadores de datos, el, la investigación y desarrollo, hay que considerar esto semejante al desarrollo y la investigación y buscar eh, con el monitoreo y evaluación las sinergias. Estos son los principales mensajes que les quería dejar. Como una región avanzada, sobre todo Brasil, tuvimos la oportunidad de estar en la vanguardia de las evaluaciones eh, rigurosas, no solo eh, evaluaciones eh, de impacto, evaluaciones de impacto rigurosas, sino también hablando desde la perspectiva de los donantes. Si uno quiere poder obtener financiamiento internacional, y si uno puede demostrar que la institución está involucrada en estas actividades, esto también será bastante atractivo a los donantes internacionales. Ahora, estas cosas no se pueden hacer unilateralmente. Estas redes son magníficas, pero la evaluación, la iniciativa global del Banco Mundial con centros, eh, por ejemplo, en Brasil, son excelentes redes para intercambiar las experiencias. El bid y otros eh, actores también están ahí para ayudar a, con el apoyo. No los quiero aburrir demasiado con teoría, pero una cosa que realmente, una cosa que realmente a mí me, me interesa tanto para aquellos que están un poco más avanzados podrían considerar el tema de la causalidad y la relación entre mecanismos x y Y. qué pasa por ejemplo entre insumo y producto en estos análisis estos mecanismos eh, causales han sido son correas eh, transportadoras que nos ayudan a eh, demostrar cuál es ese vínculo entre las intervenciones y los resultados y ayudan a responder a preguntas sobre el cómo y el qué y el por qué. Hay mucha literatura sobre el tema, sobre todo mecanismos eh, causales y valdría la pena examinar esto. ¿Por qué lo estoy planteando? Porque para mí los mecanismos eh, causales representan el resultado de muchos diseños que elegimos como evaluadores, pero el diseño empieza con las evaluaciones de impacto rigurosos y representa un medio. No es el fin en sí mismo. La manera que llegamos a este estado final va, depende de las preguntas que vamos a responder y los diseños que el personal y que los consultores han obtenido con los atributos. Una vez que tenemos estos tres elementos juntos, ya tenemos diferentes alternativas de diseños que podemos elegir y estos mecanismos juegan un papel, aunque bueno, en algunos casos estos son donde se ve la letra M, vemos varios eh, diseños basados en experimentos, basados en teoría, con las eh, evaluaciones de impacto riguroso, la, el rastreo de procesos. Y lo que quiero destacar aquí es que hay que estar consciente de que algunos de los diseños tienen diferentes eh, conceptos de causalidad que subyacen o se, y esto marca la diferencia realmente si uno ve las diferentes eh, los diferentes entendimientos y aquí por ejemplo esto es un eh, control, eh, un experimento con la idea de la causalidad y hay otros conceptos que vemos aquí, por ejemplo, estas configuraciones que son evaluaciones más realistas y aquí en la parte inferior a la derecha está una comprensión sistémica de la causalidad y cuando comparamos diferentes informes de evaluación, tenemos que entender o será importante entender que hay diferentes eh, comprensiones de la causalidad o interpretaciones de la causalidad. Para aquellos que cuentan con un fuerte departamento de desarrollo, valdría la pena conocer esto. Por ejemplo, en la parte superior están los... Esto es un entendimiento, una comprensión narrativa de la causalidad. Con, por ejemplo, semejante al trabajo de los antropólogos y basado en esa comprensión de la causalidad. Por eso, a veces creemos que estamos hablando el mismo idioma, pero depende de la perspectiva de los profesionales que están abordando este tema. Y valdría la pena explorar esto. Ahora, algunas evaluaciones puede que no cuenten con ese enfoque de causalidad. A veces tiene que ver con significado, las relaciones que pueden ser de utilidad. Y aquí quiero mencionar que cuando hablamos de cuestiones de evaluación, hemos desarrollado un sistema y un enfoque Relacionado con la integración de diferentes métodos donde estamos conscientes de que algunas eh, cuestiones son de reflejan la causalidad, otras ponen a prueba diferentes teorías o valores o relaciones sobre los significados. Según las preguntas que se formulan, hay diferentes eh, o requiere diferentes eh, métodos. Para las evaluaciones ya más eh, generales, también se pueden hacer las, eh, los ajustes correspondientes. Por eso no quería aburrirlos demasiado con la teoría, pero sí quería destacar algunos temas sobre qué, qué hacemos más allá de la evaluación. Se ha desarrollado... Eh, ha habido mucho desarrollo en términos de evidencia. En este momento contamos con tanta información que deberíamos estar considerando, por ejemplo, las eh, evaluaciones eh, sistemáticas, mapas de los diferentes eh, de las de, por ejemplo, las lagunas o las brechas de evidencia que presenta. Es una excelente herramienta porque cuando contamos con las pruebas o evidencia, qué tipo de evidencia y cuál debería ser nuestro enfoque y cuáles serían las actividades que se desprenden de ese enfoque. Y en aras de la hora, voy a simplemente recomendar los mapas de las brechas de evidencia esta es una excelente herramienta para ir dando, ya configurando las eh, políticas y las agendas. Así que un último desafío. ¿Por qué no se leen algunas de las evaluaciones? ¿Y cómo podemos evitar esta situación que vemos en la imagen? Que están en la estantería y nadie se molesta en eh, pasar lectura. Ahora, en mi experiencia, Simplemente perdimos el tren o el barco en este caso. Llegamos demasiado tarde con las evaluaciones. Por eso tenemos que estar en contacto y ofrecer, ofrecer datos eh, oportunos y también desarrollar una agenda de aprendizaje con la administración y los clientes para presentar nuestros excelentes resultados. Otro tema aquí a la derecha vemos que aquí que nadie entiende lo que se ha escrito en el informe y si es así el caso será inútil cualquier informe o contenido ahora también uno tiene que conocer el público meta porque si no puede tener consecuencias en este caso eh, fatales sobre todo en la carrera uno siempre tiene que pensar cuando Estamos abordando y hablando con eh, los clientes, colegas, la administración. Podemos ayudar con el monitoreo y la evaluación. Podemos presentar, por ejemplo, análisis de riesgo de crédito, de calificación, investigaciones del mercado y, y presentar los impactos, demostrarlos, sobre todo las instituciones financieras que tienen tantos datos que los evaluadores y los analistas de datos ellos pueden ayudar a los clientes a mejor entender qué es lo que se contiene en las bases de datos y ahora también tenemos que formular buenos crear buenos productos los informes detallados se requieren para los, los colegas técnicos, pero también tenemos que contar con informes más breves en un lenguaje más fácil de entender. También las entrevistas cortas con recomendaciones y videos. Y junto con el departamento de comunicación, tenemos que desarrollar un plan de comunicación para las evaluaciones. Y ahí es necesario conocer las partes interesadas, la información que debería disponer. ¿Y cuándo? ¿En qué plazo? Y aquí, como vemos, en la planificación, tenemos diferentes ejemplos de informes. Tenemos eh, artículos, tenemos diarios, tenemos y vemos que tenemos resultados positivos que pueden ayudar a nuestros clientes y a nuestras instituciones. Y creo que si contamos con esto, vamos a hacer un buen trabajo en presentar los resultados claros y oportunos. Espero, eh, lamento que me extendí demasiado porque tenía mucho que incluir. Si sí, no te preocupes, Sven, del tema de tiempo. Muchísimas gracias por habernos ofrecido una presentación tan completa donde hicimos toda la travesía de por qué las evaluaciones son tan importantes para los resultados en desarrollo y también de los diferentes tipos de evaluaciones, cómo se diseñan las evaluaciones según las preguntas formuladas o que queremos responder, los métodos, las fuentes, son, todas, son todos temas recientes. Entonces, la idea, y creo que lo cumplimos, es que no es cuestión de hablar de un solo aspecto de la evaluación, sino abrir el campo abrir el campo para ver exactamente cuáles son las posibilidades, qué es lo que existe, qué se puede utilizar. Y al final, como Sven indicó, ¿cuáles son los elementos más importantes? Bueno, primero, que las evaluaciones sean utilizadas y no que queden en un, una estantería. Así que fue una manera bastante interesante de reunir todos los elementos fundamentales en la evaluación. Quiero decir a nuestro público que vamos a tener un, todas las presentaciones disponibles en el sitio, en la oficina de evaluación y supervisión del Banco Interamericano de Desarrollo, porque sé que había mucho contenido y tenemos poco tiempo para recibir preguntas, pero vamos a, a responder a algunas. Hay una pregunta de maricia que preguntó sobre las evaluaciones de impacto y creo que estuvo muy bien pre presentado. Sven, Habló del patrón oro y cómo los, las evaluaciones de impacto pueden ser de suma utilidad en algunos casos, pero también hay otros tipos de evaluaciones. Y Sven, sé que avanzó rápidamente sobre las evaluaciones de impacto, pero a lo mejor quisiera dedicar un poco más tiempo sobre cuándo se utilizan las evaluaciones de impacto, cuándo se utilizan las otras. Sé que, y sé que es muy difícil encontrar porque tenía tantas diapositivas, pero a lo mejor puede responder a la, la pregunta de Marcia. Sí, claro. Para ponerlo así de lo más directo posible, las evaluaciones de impacto se utilizan cuando uno quiere determinar los cambios, en por ejemplo, contra los beneficiarios, el final de las intervenciones y el impacto que estos, estas intervenciones tuvieron con los beneficiarios. Hay algunas maneras de realizar las evaluaciones de impacto y todo depende de las oportunidades que se presentan en las instituciones y también de los recursos financieros disponibles. Y tercero, el, tipo, bueno, el tiempo que uno está dispuesto a invertir. En una evaluación clásica donde empezamos con la línea de base antes de una intervención, antes de, por ejemplo, un programa de PyME, uno realizaría una evaluación eh, línea de base en algunos pymes de alguna región y la institución financiera, el socio. Entonces se dedicaría a diseñar un producto y el evaluador trabajaría estrechamente con el cliente y que este producto, indicando que este producto se va a introducir de forma aleatoria a las pymes y a las pymes de una región del estado antes de que pase a otra región. También según las características, uno hace una selección aleatoria y sobre quienes reciben ese nuevo crédito y luego se mantienen algunas pymes, se dejan en reserva para más adelante y se espera según el modelo de negocios. Con la segunda ola y luego uno puede medir la diferencia entre las pymes que recibieron los nuevos créditos y aquellos que no. Ese, esas, esa es la metodología clásica. Y luego se mide, se toma en cuenta los ingresos, los empleos generados y varios otros factores. Así es cuando uno quiere demostrar, bueno, esta nueva este nuevo producto de pymes de mi socio financiero, la institución financiera ha generado X número de empleos, pero hay que estar consciente de que esa es un poco complicado y es costoso. Y además de medir estos impactos, si uno ajusta un poco el diseño del producto, como ya señaló Ana María, podríamos decir bueno, tenemos diferentes umbrales para algunas pymes con ingresos de un millón de dólares. Pueden estar disponibles estos datos, pero también tenemos varios productos donde uno indica, bueno, cuentan con ingresos de medio millón de dólares. Y ahí vemos hasta qué punto o con qué eficacia está funcionando ese producto. Es un poco complicado explicar esto en unos pocos minutos, pero si uno lo hace de una manera inteligente. Se puede probar, demostrar al Departamento de Operaciones qué diseño de producto genera mayor, la mayor cantidad de ingresos, los mayores impactos. No solo se tiene que ver con informes presentados a los donantes, sino que también son mecanismos dirigidos a mejorar el producto. Y ya sé que muchas instituciones tienen dificultad con este tipo. Esto requiere unos cuantos eh, colaboradores. Bueno, excelente. Creo que hay otra pregunta aquí de Marcia. A ver si la entendí bien. Sería bueno aclarar cuando, qué es lo que entendemos cuando decimos que las partes interesadas también deberían participar. También deberían participar en las evaluaciones de los procesos. No sé si alguien quisiera responder a esa pregunta. A lo mejor Sven, Sven puede empezar, porque creo que esto refleja el hecho de que sí, es importante conocer el público meta y también entender qué es lo que necesitan. Pero no hay necesariamente una separación. Hay tiene que haber una evaluación, un evaluador independiente y objetivo al mismo tiempo. Sí. Claro, si los otros panelistas también quieren participar. No sé si los otros panelistas quieren participar, con mucho gusto. Bueno, brevemente les diré lo siguiente. Hay muchas herramientas y formas en que podemos participar, así como medios para poder tener beneficiarios finales y otras partes interesadas, involucradas en la evaluación. Y esto se puede hacer en cualquier tipo de evaluación. Y realmente es clave para poder escuchar los puntos de vista, las percepciones de todas las partes interesadas, pero también. Siempre hay un canje entre los recursos que tiene uno que gastar y el tiempo que necesita uno para obtenerlos. O sea, si tenemos que acudir a rincones lejanos en Brasil para poder escuchar la percepción de un grupo de actores interesados, cuesta tiempo y recursos. Así es que de alguna manera hay que sopesar todo eso. Y yo diría que en algún momento tenemos retornos que se merman sobre esa nueva información. En términos generales, para nuestras evaluaciones, vemos que quizás después de 10 conversaciones con grupos focales, quizá no obtengamos tanta nueva información con un cierto grupo de personas. Por lo tanto, queda claro es importante aprender qué es lo que está sucediendo en el terreno en todo tipo de áreas que afecta a la evaluación pero es una función económica de los recursos y del tiempo que uno dedica a ello que está a nuestra disposición pero nunca debemos saltarnos completamente esa parte muchas gracias Ben ven creo que hemos llegado al final de nuestro tiempo y para ello quiero agradecer de nuevo a todos nuestros oradores por eh, una conversación, presentaciones muy interesantes eh, que han despertado muchas ideas y quiero agradecer a todo el público que ha participado el día de hoy. Muchas gracias.